continuar con el, la unidad 2 que es sobre el uso del gerundio. Ok, Entonces el uso del gerundio es muy fácil. Eh, ¿Qué es el gerundio o cuándo usamos el gerundio? El, el gerundio? Entonces el uso del gerundio es muy fácil. Eh, ¿Qué es el gerundio o cuándo usamos el gerundio? El, el gerundio. El gerundio... Eh, cuando quieren explicar de actividades en este momento, actuales, las actividades actuales, usamos el gerundio, uh -huh. en este momento. Por ejemplo, eh, yo estoy hablando en español en este momento, ¿ok? O oh, yo estoy corriendo, uh -huh. en este momento. ¿ok? o yo estoy cantando, ¿ok? Eh, el gerundio siempre va acompañado del verbo estar el verbo estar, es el verbo estar con el gerundio eh, algo que es muy importante, el verbo estar tiene que ir conjugado, conjugado entonces es yo, que es yo, estoy, tú. Estás, él está, nosotros estamos, vosotros estáis y ellos están, ¿ok? Y eh, con el gerundio, el gerundio vamos a, la vez pasada ya checamos, este es el gerundio, rápidamente, para los verbos con terminación ar, ahorita vamos a checar los verbos regulares, estos son los verbos regulares con terminación ar, er, ir, Dice o sea, aquí eh, el gerundio para los verbos con terminación ar es ando, con terminación er es yendo, con ir es yendo. Por ejemplo, es trabajar, trabajando, beber, bebiendo, vivir, viviendo. Okay. Entonces, eh, estos dos son iguales, yendo, yendo. Okay, ese es el eh, y el gerundio va acompañado del verbo estar entonces se conjuga el verbo estar yo estoy hablando tú estás bebiendo él está escribiendo nosotros nosotros estamos eh, por ejemplo aquí nosotros estamos hablando vosotros Estáis, estáis bebiendo, bebiendo, bebiendo ellos, estáis ellos estáis están bebiendo ¿no? entonces eh, esto es algo muy importante, el verbo estar va conjugado, yo estoy, tú estás, él está, estamos, estáis y están, es conjugado el gerundio, el gerundio no cambia, no cambia, no cambia, es igual para todos ah, okay. Es hablando, hablando, hablando, hablando, hablando, es para todos, no cambia. Este es eh, con la terminación. El beber, el, yo estoy bebiendo, tú estás bebiendo, él está bebiendo, nosotros estamos bebiendo, vos estáis bebiendo, ellos están bebiendo. Ok, Esta okay, Escribir escribir y es yo estoy escribiendo, tú estás escribiendo, él está escribiendo, nosotros estamos escribiendo vosotros está escribiendo y están escribiendo ok, este es ok, ya, nosotros ya checamos la vez pasada y estos son los tres verbos con mm, la terminación ar es ando, er yendo, ir es yendo, esa es la eh, la manera como se hace vamos a a checar un ejercicio. Aquí, por ejemplo, ella. Ella, ¿qué está haciendo? Van a escoger. Ahora, ahora, ¿qué significa ahora? Now. Now. Ahora. Ahora ella. Exacto, aquí, you must choose, eh? estoy, estamos, están, está, ok, entonces, eh, you must choose, está, cantando, no, estudiando, no, eh, patinando, ¿Qué es patinando, to roller ski, uh -huh. entonces, when you use roller ski, es patinando, patinando, y, Aquí estés durmiendo, ¿ok? Entonces ahora ella está durmiendo. Ahora ella está durmiendo, ¿ok? Continuamos aquí. ¿Qué está haciendo? ¿El qué está haciendo? El hombre. El hombre. Y you must Estoy, estamos, estás, está. Está, está. está durmiendo, hablando, llorando, fumando. Está hablando. hablando por teléfono, entonces aquí eh, durmiendo. No, no. hablando, que okay? llorando, ¿Qué significa llorar. El infinitivo de llorar es cry, Ajá, to cry ¿eh? y después aquí fumando. El infinitivo es fumar, es to smoke. Ajá. Entonces pues aquí el hombre está hablando por teléfono. Entonces pues aquí es muy muy sencillo, ¿no? El bebé ¿qué está haciendo? El bebé está, está está está llorando. ¿Ok? Está trabajando? No. Está cocinando? No. Está corriendo? No. ¿Ok? Y aquí esta mujer ¿qué está haciendo? ¿está bailando? No, nadando no, comiendo, fumando, ok, uh -huh. nadando, ¿qué es? ¿bailando? ok, nadando, nada, to swim, ajá, uh -huh. comiendo, sí, ok, y fumando, fumando, uh ajá, -huh. entonces se eh, está comiendo una torta está comiendo una torta. En México esto eh, se llama torta, ajá, es emparedado, okay. aquí ¿qué están haciendo ellos? Ellos, está ah. está ellos está están tomando café. tomando café, durmiendo no, caminando, ¿qué significa caminar? Caminar, caminar, caminar, caminar, to, to walk. Caminar, ajá. Uh -huh. Vendiendo. Vendiendo, ¿qué significa vender? Vend vender, to sell. Vend to, sell. to sell. To sell, sell, ajá. Sell. Uh -huh. sell, sell. ajá. Sell. Uh -huh. Somebody selling fruits or selling flowers, uh -huh. ajá. Yeah. Ok, entonces es... Ellos están tomando café. Aquí, ¿qué está haciendo la chica? La chica está jugando. Jugando. al baloncesto. Al baloncesto. Ok, ¿no? ¿Está cantando? No. ¿Jugando? Sí. Esquiando. Esquiando. Esquiando, Esquiando. Esquiando. con esquí. ¿Comprando? No. No, no, no. Y aquí, ¿qué estás haciendo? Yo, yo esto, estoy, estoy en la tele. Saludando. ¿Qué significa saludar? Hola, ¿cómo estás? Ajá, saludando, limpiando. Limpiar. ¿Qué es limpiar? Limpiar. Voy a limpiar la silla, voy a limpiar la ventana, yo voy a limpiar el escritorio. ¿Qué significa limpiar? tu clean. Y viendo, viendo, ok, descansando, ¿qué significa descansar? Descansar es tu rest. Ay, cuando están cansados, ay, ahora estoy descansando. Ok, entonces yo estoy viendo la tele. Uh -huh. ¿Qué estoy haciendo? Estás, Discutiendo. ¿Qué significa discutir? Discutir, discutir discuss. Uh -huh. Lavando. ok, lavando, to wash. Aspirando, aspirando, vacuum. Uh -huh. Uh -huh. Y planchando, planchando es aire. Uh -huh. planchando entonces aquí tú estás lavando la ropa estás lavando la ropa aquí, ¿qué están haciendo ustedes? nosotros nosotros nosotros estamos estamos Bailando, jugando, no cenando, no desayunando, no está de bailando, ¿ok? ¿eh? Ay, perdón. Ay. mi sobrino está aspirando, aspirando qué es aspirar, uh -huh. Celebrando, no pensando. Pensando pensando, pensando, pensando, ¿qué sí. significa pensar? Sí. To think. Y planchando, planchando. Ajá. no, ¿verdad? Sí. ¿Qué está haciendo el semi papá? Él dice, ¿mi papá? Mi papá está... Está leyendo. leyendo. Leyendo. Entonces, eh, cenando. No. no. Escuchando, no Musi Corriendo, no Leyendo, ok Entonces eh, pongan atención Con el verbo leer Es leyendo el periódico ¿Qué está haciendo? Eh? Uh -huh. Jugando Ajá uh -huh. Haciendo, no jugando, jugando, descansando, no. ¿Qué es, qué es descansar? Rest, to rest, uh -huh. platicando, platicando. ¿Qué es platicar? No, eso es planchar, platicar, platicar es hablar en una conversación. Ay, fíjate que ayer fui a comprar, ¿eh? estoy platicando. Eh, when you are talking in one conversation uh -huh, ay estoy platicando estoy platicando eh, el beisbolista está jugando al béisbol mi jefe jugando, nadando, hablando cantando jugando jugando al ajedrez este es ajedrez Ajá, el ajedrez nadando, no hablando, no cantando, no la secretaria, la secretaria ¿Sí, hablando, no. hablando, cantando, sí, nadando, sí, no, no. hablando, jugando, está hablando, oh, <risa> hablando por teléfono, ok, muy sexy. <risa> Está hablando con. ¿Con quién? Con el jefe, con su jefe de voz. Eh. Ay, no, ¿qué? Okay. La familia Ramírez, la familia Ramírez. La familia está. Trabajando está. ¿Trabajando? No. ¿Cenando? Sí. ¿Y? ¿Platicando? Y platicando. ¿Jugando? No, está platicando. Eh, ¿Qué estáis haciendo nosotros? Estamos Haciendo, tomando, descansando, descansando, descansando, descansando y el sol, y tomando el sol, descansando y tomando el sol. El cocinero. Oh, es tomando. tomando es to take. To Tomo. take. Ajá. To take es zambar. Ajá. Oh, okay. uh -huh. Aquí el cocinero. El cocinero está preparando. tomando, descansando, pintando. Está preparando la cena. Tomando, no. Descansando, no. Pintando. ¿Qué es pintar? Pintar. Pintar. Uh -huh. Pintar pintando, el verbo es pintar en infinitivo. El fotógrafo está jugando, tomando, viendo, esquiando. Tomando, tomando, tomando. tomando. Okay. ¿Qué está haciendo este hombre? ¿Qué está haciendo este hombre? Él está limpiando qué, Limpi. ¿Qué? Las, las ventanas. Limpiando las ventanas. Las ventanas. Limpiando las ventanas. Ella. ¿Qué está haciendo? Limpiando. Ella está bañando al bebé. Limpiando ajá, porque este verbo es bañar, no bañarse ajá, bañar ¿qué diferencia hay entre bañar y bañarse? bañar, bañar y baña. bañarse yo me baño yo me baño, tú te bañas es verbo reflexivo yo me baño, tú te bañas, él se baña ok, y si no dicen yo me yo baño, tú bañas él baña, yo baño al bebé a mí, yo no. Yo baño, yo baño al bebé. Eh, yo baño al perro. Mm -hmm. Al perro, ¿ok? Entonces, en este caso no es reflexivo, ¿eh? ¿Sí? Ok. Uh, ¿Did you understand o no? No, dices, y you don't understand, yo más tarde, ¿eh? Eh, ¿Qué diferencia hay entre el verbo bañar y bañarse? Este es bañar y este es bañarse. Este es un verbo reflexivo. Cómo saben? How do you know? Cómo saben que es reflexivo? Por qué? Por la terminación C. Este es reflexivo? No. Entonces yo digo yo. ¿Cómo conjugo este verbo? Yo. No. Yo baño. Tú. Bañas. Él. Baña. Etcétera, etcétera. ¿eh? Baño. Yo baño. Yo baño. ¿Quién, ¿Quién hace la acción de bañar? Yo, ¿eh? Yo, la acción es, la, la hago yo. Yo, pero yo baño al bebé. bebé. Yo baño al bebé. Entonces, significa que la acción de bañar, esta acción... es, la acción es, va al bebé, ajá, es en other person, yo, ba, yo baño, pero yo baño al bebé, ok, entonces, en este caso es, yo, yo me baño, tú te bañas, eh? <coughs> Y aquí, yo me baño, te bañas. Este es reflexivo, yo me, yo me, yo me baño. No. Yo me baño, ¿qué significa? Que la acción, esta acción de bañarse, because of this, la acción es myself. Yo me baño. Yo, no voy help me. You, I do it, think myself. Tu, tu, te bañas. This is the action, but. Tu te bañas, aha. Uh -huh. Tu te bañas, you, you take a bath for yourself. Nobody help you, aha, uh -huh. it's in you. The action is on your own body, okay? Okay, in this case, this kind of action is, él se baña, él se baña, o oh, ella se baña, ok, es, él se baña, nobody Mhm. Uh -huh. he himself do it, and the action is in his own body, ok, and this no, this says yo baño al bebé, because here is no, bt7, right, He you must write, Tú bañas al perro, Tú bañas al perro, you más. Él mm. baña a su, a su hijo. Ok. This action. Ok, es en otra persona, recae en otra persona. Bueno, entonces continuamos. Y esta ¿qué está, ¿Qué está haciendo? Ajá, ¿qué está haciendo? Uh, ella está, haciendo, ¿Ella está? Haciendo, Ajá. Haciendo qué? Haciendo la cama. Haciendo la cama. Ella está haciendo la cama. ¿El qué está haciendo? ¿Qué? La ventana, el, la, el coche. coche. ¿Y ella qué está haciendo? Uh, ella está limpiando. limpiando. Uh -huh. ¿Qué están haciendo? Este es pescar. Pesca, pesca, pesca, Él, es, el uh -huh. Él está pescando. ¿Qué está haciendo? Es escalar. Es escalar, ella está escalando, uh -huh. escalar, escalando. Y aquí, ¿qué están haciendo ella? Bueno, es una, ¿ella qué está haciendo? Ella está aspirando, aspirando, ella, ella. ella está limpiando, bien, bien. limpiando, ella, ella. ella. Está leyendo. Don yeah. porque, eh, ella está leyendo. Okay, y, a ver, ¿y ella? Hablando. Ella esta, esta, está hablando está? por teléfono. Está? Ella está hablando por teléfono. Ok, entonces qué eh, okay, eh, es... Ok, eh, esta es la parte que... Pues ahora vamos a ver esta lección. Eh, está Pablo y Victoria en la playa está pa Victoria en la playa eh, aquí solamente son chicas ok, no importa, bueno aquí Pablo, ¿quién es Pablo? ¿tú eres Pablo? ok perdón, eh. perdón, eres Pablo y Victoria <ríe> tú eres Victoria ok, vamos a, por favor lean por favor Victoria, ¿qué estás haciendo? estoy descansando descansando ¿Sí? Cuidado bien. Cuidado Si no te preocupes Estoy bien Nos vemos más tarde Adiós uh, Ok, ¿no? Entonces aquí dice Pablo, dice Victoria, ¿qué estás haciendo? Ajá, dice Estoy descansando eh, También estoy viendo El mar y aquellos niños Que están ha haciendo un castillo de arena ¿Y tú a dónde vas? Voy al hotel Quiero hablar con Marcela y Carlos, ¿sabes dónde están ellos? Eh, sí, ellos están en el bar, están platicando y tomando una cerveza bien fría. Eh, ¿Estás bien aquí sola? Y dice, ¿no estás tomando demasiado sol? Ten cuidado. Y Dice, claro, no te preocupes, estoy bien, nos vemos más tarde. Adiós. Ay, vamos a checar el vocabulario. Aquí, en esta parte, dice Victoria, él, ella es Victoria, ¿no? Él dice, Victoria, ¿qué estás haciendo? Ajá, va caminando y dice, ay, Victoria, ¿qué estás haciendo? Y entonces Victoria dice, ay, estoy descansando. Descansando, también estoy viendo el mar. Estoy viendo el mar. Viendo. Estoy viendo el mar. ¿Qué significa mar? Sí. Ajá. Estoy viendo el mar y aquellos niños, aquellos, aquellos niños, Ajá. estos niños, esos niños, aquellos niños, Ajá. estos niños, cuando están muy cerca, ah, estos niños, por ejemplo, están aquí, es, esos niños y aquellos niños aquellos este ese very close to you estos niños esos niños esos y aquellos uh -huh. después eh, continuamos a ah, aquellos niños que están haciendo un castillo que están haciendo un castillo ¿Qué significa eh, castillo? Castillo, caso de arena, de arena, arena. arena. Sí. sand. Uh -huh. eh, ¿Y tú? ¿A dónde vas? ¿Y tú? ¿A dónde vas? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde qué significa? Where, where do you go? Uh -huh. ¿A dónde vas? Este es el verbo. Ir, ¿verdad? El verbo ir yo, voy tú, vas, él va, nosotros vamos, vosotros vais, y ellos van. Entonces, ese voy al hotel. Y ese contrario, yo voy al hotel, voy al hotel. Quiero hablar con Marcela, quiero, quiero, ¿qué significa quiero? Ay, quiero hablar con Marcela y Carlos. ¿Sabes dónde están ellos? Sabes, sabes, es el verbo saber en infinitivo, es saber, do you know? Uh -huh. ¿Dónde están ellos? Sí, ellos están en el bar, ellos están en el bar, están platicando y tomando una cerveza muy, muy fría. Eh, ¿estás bien aquí sola? ¿Estás bien? Are you okay here? Ajá. Uh -huh. ¿Estás bien aquí? Aquí. Aquí is here. Aquí. Aquí sola, ¿qué significa sola? Sola. Sola, sola. No. Alone. Alone, alone. Ajá, uh -huh. no no go this with here alone. Ajá. Uh Ajá. -huh. Uh -huh. uh -huh. ¿Estás bien aquí sola? está, ¿eh? <laughs> ¿Ok? Dice... No estás tomando demasiado sol, no estás tomando demasiado sol hoy, ¿no? Se no, ¿no? dice, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado, take care. ¿Demasiado? demasiado, esto es poco, mucho, demasiado demasiado y aquí ten cuidado ten cuidado que es take care, take care. claro claro. Claro. Of course. Uh -huh. claro no te preocupes no te preocupes don't worry no te preocupes don't worry estoy bien no te preocupes uh -huh. estoy bien nos vemos más tarde nos vemos más tarde. Sí. Adiós. Adiós. Uh -huh. Ok, nos vemos más tarde. Adiós. Ok, muy bien. Entonces, vamos a practicar el diálogo. De, bueno, usen su, su nombre y practican ustedes dos. Ustedes dos. ¿Quieres practicar? Sí. ¿Sí? Con, eh, vamos a ver, ellas... En esta situación van a ser dos personas, ¿eh? Ajá, y ¿con, quién, ¿Con quién practicas? Ustedes practican, ustedes dos. Y aquí son tres personas. Tres personas, uh -huh. ¿Quién es eh, la persona que viene aquí? Ay, Dos personas están juntas, ¿eh? Ustedes dos están en la playa, ajá, descansando. Eh, usted, tú eres la que estás en la playa, ¿eh? ajá y tú ese uh, hola hola cómo estás o etcétera etcétera you can do other things qué? ajá y you can, things, okay, huh? uh -huh. y you can yeah. change uh, to other things okay okay no no no hay problema. Eh, hagan su propio diálogo a ver este es el por si quieren hacer su propio diálogo eh, you can use probably you can use this and uh -huh, you want if you want to do other things ok, bueno Estamos descansando. Ajá. Tú dices, estamos descansando y luego tú continúas. Estamos viviendo el mar. Estamos viendo el mar, también estamos viendo el mar. Ajá. aquellos niños que están haciendo, haciendo un castillo de arena uh -huh. y tú, ¿a dónde vas? ¿Y tú a dónde vas? Ajá, ajá. Yo voy a... Yo voy a... Voy al hotel. Al coche, ajá, ok. Quiero eh, hablar con ¿Por qué el coche? yo voy, voy al hotel, a, hotel. ah al hotel no al coche no. <laughs> al coche yo voy al coche Ok, yo voy al coche quiero okay. Okay. <laughs> okay. <laughs> ajá <laughs> <Yo> quiero conducir <laughs> mi auto no, no, no, no. no yo quiero ir al hotel o quiero ir al Uh -huh. si Ajá. ¿Eh? están... platicando y tomando una cerveza bien, bien previa uh -huh. Y luego tú, están... están bien Solas. solas. En este caso es plural, solas. Ajá. Están bien solas. aquí, solas. Solas. Están bien aquí, solas. No, están tomando, demasiado sol. Sol, sol. Sol, sol, sol, el sol. Ajá. Ten cuidado. Ten cuidado. Ten cuidado. Ajá. Claro, claro. No te preocupes. Estoy Ajá. Okay, adiós. Entonces, a ver, sin ver, now your time. Ajá. Oh. <laughs> okay. Sin ver, sin ver. Okay. A ver, empiezan. Ajá. Uh -huh. También, también estamos viviendo el mar y aquellos niños que están haciendo un casillo de arena. ¿Y tú? ¿A dónde vas? Voy a hotel. Quiero hablar con uh, Lisa y Mario. ¿Sabes dónde están ellos? ¿Dónde están ellos? ¿Están ellos? Uh -huh. Sí, ellos están en el restaurante. Uh -huh. Están y una ensalada, ok. ¿Estás bien aquí sola? ¿No estás tomando demasiado sol? Ten cuidado, ten cuidado. Ten cuidado, ok. ¿Ten? Uh, no te preocupes, estamos bien. Nos vemos más tarde. Adiós. Adiós, Adiós. ok. Ahora no lean, no lean. No, no. Uh, no, no lean. <risa> No lean, por eso eh, I give you only a few minutes para practicar. Ajá, no lean. A ver. Uh -huh. A ver, practiquen. Tienen dos minutos, dos minutos y luego no, no van a leer. Ajá. Porque si leen, no hay, no hay nada de interés. Ajá. Okay. No, no estamos tomando demasiada. ¿no? ¿Are you not taking too much samba? Ajá. Ajá. Ok, ahí sin leer, ¿eh? Sin leer. Quiero hablar. Hablar, no hablar, hablar. Ajá, uh -huh, muy bien. ¿Dónde están? ¿Dónde están ellos? Sí, ellos están en el bar. Ajá, ¿en dónde? Okay. En el bar. Sí, ellos están en, ah, sí, en... Está en el... Ah, está, está el En el restaurante. Ah, en el restaurante. En el restaurante. Platicando. Platicando. Comiendo. Ajá. Sí, están platicando y comiendo una ensalada. Ok. A ver, ¿Estás bien aquí sola? No, estás uh, tomando. Está tomando demasiado sol. Ah, demasiado sol. cuidado. No te preocupes. Estamos bien. Nos vemos. Adiós. Ah, Ajá, ok, muy bien. A ver, vamos a ver, tú eres aquí, tú vienes por acá. Ajá, muy bien, un aplauso. Aquí, por aquí vienes, así caminando. Ajá, y ellas y ellas están en la playa, ¿ok? Un poquito, un poquito, un poco, A ver, traten de no leer, ajá. Y yo y yo y nos recuerdan pueden decir otra cosa, ajá. Bueno, a ver, ¿ok? Dos minutos. ¿Dos minutos? ¡Rápido, rápido, rápido! Bueno, ok, un aplauso, ahora sí, ¿eh? un aplauso, a ver, vamos a ver, ok, vienes por aquí así, caminando, y les preguntas a ellas, ajá, ok, ajá, yo, yo. aquí, estás bien aquí sola, estás, este tú, eh, pero en esta situación son dos personas, entonces, es, están, están, están bien aquí, solas, solas. Ajá, no estás tomando demasiado sal. Ten cuidado, ten es para una persona, dos personas es tengan. Tengan, tengan cuidado. Tengan. tengan. Tengan cuidado. Y aquí es el plural, ¿eh? Solas, solas. Muy bien, muy bien. Ok, continuamos con ellas. Un aplauso, un aplauso. Ok, continuamos, continuamos. Y tú vas a estar aquí en el de aquel lado. Tú, no sé, ahí en la playa. Después yo contesto. Por ejemplo, eh, yo pregunto, ¿qué está haciendo Victoria? ¿Qué está haciendo Victoria? Uh -huh. eh, Victoria, full answer. Ajá. Victoria está descansando. descansando. ¿Dónde está descansando? ¿En su casa? ¿En la playa? ¿En el parque? Ajá. la playa y está descansando en la playa y, y Pablo a dónde va Pablo a dónde va Pablo Pablo a dónde va Pablo a dónde va ¿A dónde va qué significa va tuvo a dónde va Pablo, Ajá. ¿A dónde va Pablo? Ajá. ¿Por qué va al hotel? Ah, uh, por Pablo. Pablo quiero. ¿Quiere? Quiere. ¿Quiere o no? ¿Quiere? Quiere hablar con Marcela y Carlos. Ah, ok, y él quiere hablar con Marcela y Carlos, ok. Y Marcela y Carlos, ¿qué están haciendo? Ah, uh, ellos están en el bar, ¿no? ¿Están? En el están platicando y tomando. Ok, ellos están platicando y tomando qué? ¿En están en el, en el tomando en el, en el una cerveza, ¿no? Una cerveza. Ce, una cerveza, dicen tomando una cerveza. Están tomando una cerveza en el bar. Uh -huh. y, um, después, eh, ¿quién está tomando el sol, demasiado sol? ¿Quién está tomando ¿Quién? demasiado sol? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? quién? ¿Quién está tomando demasiado sol? ¿Pablo o Victoria? <risa> <risa> Victoria. <risa> es, está tomando demas, demasiado sol. Está demasiado sol. ¿Eso está bien? Eh, ¿Quién está preocupado? ¿Quién está preocupado porque Victoria está tomando demasiado sol? Pablo está preocupado porque Victoria está tomando demasiado sol. ¿Ok? Bueno, entonces aquí, uh, de otra manera, vamos a, a checar esto. Alguien me va, con, me va a contar qué está pasando. Por ejemplo, me va a a explicar qué está pasando en este, en esta, en esta foto. ¿Qué pasa? Entonces aquí, por ejemplo, ustedes me tienen que decir, ay, Pablo, Pablo, él es Pablo, ella es Victoria, ellos son unos niños. ¿Qué están haciendo los niños? Los niños de arena. Ajá. me van a describir la foto. Me van a describir la foto. Ellos están Ellos están haciendo un castillo de arena. ¿Y Victoria qué está haciendo Victoria? Victoria está ¿y él que está haciendo? Pablo, está... corriendo. ¿Está corriendo? Corriendo. Mm, corriendo? pero en este momento está hablando con Victoria. Está hablando con Victoria. Ok? Bueno. Es... Eh, es esta actividad es eh, homework, eh? You must describe. Tienen que describir qué estás haciendo. Imaginen que es un domingo. And you must describe what kind of thing you are doing. For example, here, I am, eh, hoy estoy en la isla de Penang. Hoy, hoy, están escribiendo una carta. Sí. Ajá, hoy estoy en la isla de Penang. Eh, Les voy a decir cómo hacer la carta. Esta es una carta, ¿no? Esta es de tarea. es, es de, Para hacer en la casa, son los deberes. Esta es una carta. Esta es una carta, ¿eh? Entonces, le tienen que escribir a quién? A una amiga. Por ejemplo, a... Hola. Hola. Hola, María. Uh -huh. En la carta... You can stay. Ah, hola María, pero aquí también van a poner la fecha. Uh -huh. La fecha. Hoy es 3 de octubre de 2013. Ajá, esa es la fecha. Entonces dice, hola María, y entonces, ¿cómo estás? cómo Estás y pueden continuar. Yo estoy muy bien, muy bien. Eh, ahora estoy, ahora estoy en la isla de Penang. Con mi familia, ella, ¿eh? Okay. Okay. Okay. Bueno, hola. Bueno, ¿quién habla? ¿Quién habla? Es ¿Quién habla? Alicia. Alicia. Alicia, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Oh, ¿y ¿Qué estás haciendo? Sí. Eh, estoy estudiando. Oh, ¿Qué estás estudiando? En español. ¿Y tú? Ah, oh, yo estoy descansando. Oh, <laughs> ok, no, ajá, ok. Ajá, pueden hacer cualquier cosa. Ok, a ver. Dream, aquí suena. Ajá. Alicia, sí, hola. Habla Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? No, es Alicia. ¿Y yes, Alicia? dice sí. <laughs> Alicia. Hola. <laughs> okay. uh Hola. -huh. ajá usen, su, las vemos, usen su propio nombre, usen su propio nombre, ajá. Eh, su nombre actual, ajá. su nombre, no usen eh, Alicia, no usen, eh, no, por ejemplo, yo soy Lidia, ¿y tú cómo te llamas? Sofía, ok, Sofía, entonces vamos a usar el nombre, ay, Trin, ok, entonces usen su propio nombre. Uh -huh. Este, ok, entonces suena RING. Sí, también RING. Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Hola, ah, ¿quién habla? Hablas con Sofía. Ah, Sofi, ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Eh, también, muy bien. ¿Y qué estás haciendo? Eh, sí, estoy oh, wow. estudiando. ¿Y ¿est tú? ¡Ay, ah, yo estoy descansando y comiendo un sándwich! ¡Ah, qué, está rico! ¡Ey, delicioso! Bueno. ¡Qué bueno! Adiós. ¡Ahora tengo que estudiar! ¡Ay, ah, bueno! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Que estés bien! ¡Ok! Uh -huh. ¡Ok! Bueno, a ver, rápidamente, ellas. un aplauso aquí, okay, un aplauso, a ver. A ver, you try to do it, okay. Uh -huh. Un poquito más, vamos a continuar aquí. Aquí, en este ejercicio, you have this exercise. Eh, aquí dice, elige el enunciado que haga sentido con el enunciado anterior. En este ejercicio tiene, tenemos que leer. Roberto tiene mucho frío durante el invierno en Canadá. Por eso está bebiendo café. Por eso está bebiendo café. Esta es la respuesta correcta. Ok. Aquí David y Pablo. David y Pablo. Quieren ir a Indonesia. Quieren ir a Indonesia, por eso están estudiando física. Uh, you must choose. Esta you más match with this. Uh -huh. por ejemplo, David y Pablo quieren ir a Indonesia. Por eso están viendo un mapa, ok? aquí yo tengo ganas de ordenar unos tacos en el restaurante yo tengo ganas de ordenar unos tacos en el restaurante chelita por eso saliendo del restaurante nadando en la alberca estoy llamando a la mesa llamando a la mesera Entonces, ¿Qué es llamando? To call, call. Oh, call the waitress. Mesera, ¿qué es mesera? Mm -hmm. Hoy es su cumpleaños, por eso estamos rentando un apartamento moderno, estamos decorando ese pastel de tres leches, estamos buscando trabajo. Estamos decorando el pastel de tres leches, ella quiere compro, Ella quiere encontrar trabajo, encontrar no tiene trabajo, ella quiere encontrar trabajo por eso, hay, por eso está gastando mucho dinero, gastando que significa gastar, to spend, spend, gastando mucho dinero. Está buscando información en el periódico. Buscando, ¿qué significa buscar? To looking for. To looking for. Uh -huh. Información en el periódico, está bailando salsa y tango. Ok. Ella quiere encontrar trabajo, ¿por eso? Está buscando información en el periódico. Aquí Rodrigo está muy cansado, por eso... Por eso esto, en sofá, en durmiendo sofá. en el sofá, está durmiendo en el sofá. Sí. Aquí Toño está muy gordo, Toño está muy gordo, por eso... Dieta, dieta, está comiendo menos. <ríe> <ríe> <ríe> está, <ríe> Está haciendo sí. dieta. ¿eh? ¿Ya sí. Está muy gordo. Entonces, está. muy, muy, muy gordo. Ajá. Roberto quiero ver a Laura. Quiero, quiere ver. Roberto quiere ver. Por eso está hablando con ella por teléfono. Mañana mis amigos tienen muchos exámenes. Uh -uh. ¿Qué significa, significa guardar, to keep? When you finish oh, to study, aquí you keep your things. Por oh. eso están guardando, oh. guardando oh. sus libros, <laughs> no. Están estudiando sí. filosofía, <laughs> química e eh, inglés. Hmm. So Nosotros tenemos ¿Por hambre, eso? por eso... ¿Aquí? ¿Vosotros tenéis que hablar solo en español durante una hora? ¿Por eso estáis hablando? Estáis practicando mucho en de mucho en la clase de español. Exacto, ajá. Mm -hmm. Ok. And then, this is the last one. Solamente para practicar rápidamente, ¿qué están haciendo ellos? Ay. ¿Qué están haciendo ellos? Están celebrando. Ellos están celebrando, por ejemplo, celebrando su cumpleaños de Mario, no sé. El qué está haciendo? Él está tocando la guitarra, el violín, el piano. El piano. Ella que está haciendo? Limpiando. Limpiando. No. Ella está? Esa es cama. Haciendo la cama. Y ella que está haciendo? Ella está? Don por qué? Eh, está planchando. Ella que está haciendo? Ella está? Limpia, limpiendo, limpiendo. Ajá, Y aquí, ¿qué está haciendo él? Él, él, él. Él, él. él, él está descansando, ¿Él está? descansando. descansando. Él está, ¿ok? Y ella, ¿qué está haciendo? Aspirando. Ella aspirando. está aspirando. ¿Y él, qué está haciendo? saludando, saludando. Y él que está haciendo? gritando. Y ellos que están haciendo? discutiendo. discutiendo, Ok. I think until here. Bueno, pues, eh, la clase terminó, muchas gracias. Ok, okay. muy bien. Y, la tarea, los deberes para la próxima clase. Entonces, eh, muy bien, estudien esta parte. Muchas gracias. Entonces, nos vemos la próxima semana.